Hola qué tal, muy buenas tardes Buenas tardes a todos los que están aquí en el café ¡Qué maravilloso! ¡Mucha gente! ¡Qué fantástico! Y también, cómo olvidarme de ustedes Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a nuestros seguidores del canal de Manifestación Mística Bienvenidos, gracias de nuevo. Y estamos hoy con este tema que es de los básicos, de los elementales, de los fundamentales. Es el ABC de la espiritualidad. De repente dar estos temas a mí e intentar a, usted, a ustedes darles las pruebas y los fundamentos y las aclaraciones y las especificaciones de esta hipótesis, esta tesis o esta teoría de la reencarnación y vidas pasadas, les voy a ser sincero, a mí me da un poco de hueva. ¿Sí? Claro, porque bueno, uno tiene más de 20 años en todo esto y mucho trabajado. Entonces, volver de nuevo a estos temas básicos y fundamentales, es un trabajo laborioso, pero bueno, yo creo que los maestros me entenderán, ¿no? Es necesario, es fundamental y es la labor de uno y por eso estamos aquí dándolo. Pero bueno, simplemente quise sincerarme ahí. <ríe> eh, voy a apoyarme, por supuesto, no solamente eh, en esta plática basada en mi propia experimentación respecto a regresiones, a vidas pasadas... Y a, y a ese trabajo inclusive que yo he hecho en mí mismo, sino también me voy a poner ahí varios rostros, muchas cantidades de personas, rostros en, en, en el video, ¿eh? no, no aquí en público. En el video aquí le voy a pedir a mi amigo Ricky que, que trabaje para que vaya mostrando profesionales y gente conocida y un montón de investigadores, porque bueno, hay que apoyarse para los más escépticos en gente que son doctores, que son licenciados, que son investigadores. Entonces, claro, bueno, ahí por lo menos no me, no me tildarán de, de loco con facilidad. Ya sería tildarnos a locos, no solamente a mí, sino a toda esta legión de académicos que ha hecho sus investigaciones rigurosas y, y bueno, ya no es tan fácil el asunto, ¿no? Con el tiempo uno va aprendiendo uno va aprendiendo aunque tenga que repasar estas cosas básicas ya lo va haciendo cada vez con mayor maña no uno se hace más zorro en todas las cosas <ríe> sí, porque uno siempre recibe agresiones, violencias cuando lo que está haciendo es transmitiendo pues, de las cosas que a uno le han hecho crecer que a uno le ha hecho avanzar que a uno le ha hecho expandir la conciencia que ha significado luz y que aclara y despeja infinidad de dudas pero claro, otra gente se lo toma de forma muy personal, es muy escéptica, es fanática, es religiosa, de manera muy conservadora y entonces sumamente crítica. Porque recuerden ustedes, aquellos que juzgan con crueldad y con crítica, lo hace basado en el miedo. Yo los entiendo. Lo hacen con tremenda fuerza, porque claro... Todo se les puede derrumbar, las mismas bases con las cuales ha construido su vida puede caer y entonces, por supuesto, el miedo. Y el tema de la reencarnación, como dijimos recién, es algo muy elemental y muy básico para las personas que venimos trabajando de hace tiempo, pero claro, para la mayoría de la gente no. No es elemental y es básico, es un tema que todavía tiene que ser trabajado, que todavía tiene que ser entendido y es por eso que seguimos insistiendo en todo esto. Yo les decía a los que estaban aquí en el café y les digo a ustedes que están detrás de la pantalla, ahí en nuestro canal de YouTube, que nuestras pláticas son verdadero material de estudio, no es para escucharlo una vez y ya está. Escúchenlas varias veces, hay muchos conocimientos, muchos, mi propio grupo, el más cercano, el más íntimo, el que tenemos años trabajando, ellos mismos me dicen, vuelvo a escuchar la plática, y eso, que repetimos muchas cosas, infinidad de veces, ¿eh? pero vuelvo a escuchar la plática, o vuelvo a escucharte ahora de repente... Eh, este tip, esta enseñanza que ya con anterioridad lo habíamos trabajado y ahora lo capto, ahora recién lo entiendo. ¿Por qué? Porque nosotros no somos los mismos. Hemos avanzado en lo que respecta a nuestra comprensión, a nuestra madurez, a nuestra apertura, estamos mucho más limpios y entonces las enseñanzas de más elevadas vibraciones pueden ser captadas con mayor claridad y se quedan en uno, se quedan completamente eh, establecidas y entonces sí pueden representar un pilar de transformación, porque si no entra por un oído y sale por el otro. Generalmente todo lo que nosotros enseñamos y hablamos sabemos que van a tener ese destino. No nos desalentamos porque con que uno nomás, uno de miles y miles de personas que puedan llegar a escucharnos, uno pueda ser beneficiado y pueda realmente haber instalado esta enseñanza bien valió la pena. Y nos sentimos afortunados y nos sentimos alegres, dichosos, contentos. Ustedes no saben, ¿eh? pero realmente mi alma y mi corazón se regocija infinitamente cuando veo que valió la pena el esfuerzo, el trabajo y la transmisión de todo esto que nosotros estamos dando. Es excepcional, es maravilloso. Y los maestros que, que enseñan cualquiera de las, eh, cualquiera de las materias, eh, tal vez me entenderán, tal vez me comprenderán. Cuando un niño en la escuela o un adolescente en, el, en estos institutos... Llega a, a, a disfrutar de las enseñanzas y, y, y llega a aprender y está captando y está avanzando. Es impagable eso, es, es fantástico, es increíble. Bueno, y por eso es que hacemos todo esto, ¿no? Entonces veníamos aquí a hablar del café, del tema de las vidas pasadas, de la reencarnación. Déjenme a ustedes transmitirle mi propia experiencia personal. Con esto voy a comenzar. Les voy a compartir entonces que mi infancia, como la de mis hermanos también, no fue para nada fácil allá en Argentina donde nacimos. Y no fue nada fácil no porque nacimos en Argentina, en un lugar de permanente y perpetua crisis, sino porque eh, mi madre a la edad de cuatro años, mi edad, de cuatro años mis hermanos eran menores, tres años y un año, pues se despidió de este mundo y nos dejó huérfanos, ¿no? Claro, eh, tuve un padre, pero mi padre hizo, bueno, lo que pudo. ¿Mm? No estamos para juzgarlo, dio lo que tenía. Pero realmente entenderán ustedes que cuando una madre falta, siendo tan pequeños, bueno, es un vacío que no se puede llenar con nada ¿no? y yo creo que ahí comenzó mi búsqueda, mi búsqueda del origen, mi búsqueda de dónde vengo, me trajeron a este mundo y aquí me abandonaron, ahí comenzó mi verdadero camino espiritual, no porque haya sido una persona escogida o alguien con grandes dones, ni, ni, ni muy sofisticado, ni intelectual, ni nada no, simplemente porque una pérdida así desde muy pequeño a uno le lleva a replantearse, a cuestionarse y a sufrir desde muy pequeño muchas cosas y entonces claro, en esa búsqueda de dónde está mi mamá en primer lugar cuando uno es niño, dónde está, cómo es posible que se fue y no venga le sigue, ¿y para qué estoy? ¿y para qué me trajeron? ¿y de qué se trata esto? Y entonces la muerte es el fin y todo se acabó. Y ya nuestros seres queridos y lo que hayamos hecho, ahí se terminó. Por un momento, en una etapa de mi vida, déjenme ustedes transmitirle que sí, realmente tuve que asimilar esa idea, tuve que resignarme a esa idea de que solo era esta vida y nada más, y se terminaba con la muerte, porque, porque no había respuestas. Porque las respuestas que de repente podía yo encontrar no eran para nada satisfactorias. Me hablaban de un cielo, pero un cielo en donde yo veía a un Dios más un un demonio que un ser todo amor, porque ¿cómo es posible que a un niño se le quite su propia madre? Yo eso no lo podía entender. Claro que iba a misa y cumplía con mis sacramentos católicos en ese momento y todo, y pretendía y, y, y esperaba y quería confiar en Dios, pero en el fondo no había una reconciliación, porque no había una respuesta a, a mi verdadera pregunta, toda era cuestión de fe, de creer. Y realmente, todo aquel que cree tiene dudas también en el fondo, tiene resignación en el fondo. Hay una aceptación porque no queda de otra. Eso es resignación, ¿no? No aceptación. Y bueno, seguí, por supuesto, creciendo seguí cuestionando, seguí pasando mi etapa de rebelde, de adolescente, ya saben, pan rock, música, descontrol, wow, todo eso, y de repente dije, ¿y a dónde me lleva esto? A ver, sí estoy descargando mi coraje, mi ira, pero ¿y ahí me quedo, y, y voy a seguir el camino ese de, de estar desfogándome siempre, en, en mis frustraciones, en mis limitaciones, en mis decepciones. Veía gente más grande que yo que había seguido ese camino y yo no quería terminar así. No entiendo al mundo, pero ese, ese futuro no me gusta. Y entonces, bueno, ya cuando por supuesto se alcanza cierta madurez, cuando ya me rendí definitivamente, ya dejé de luchar, no dejé de preguntarme, de, de querer hallar la verdad, pero me rendí y dije, bueno, pues haré lo mejor que pueda en este mundo. Así, todo tal vez cabizbajo y sin luz, pero pues, si no hay nada que me motive, porque todas las respuestas y todas las cosas que, que, que me ofrecen, pues no me conducían a nada. Me hablaban de todo lo que podía llegar a hacer en el mundo y, y ¿para qué si un día nos morimos? Yo tenía la muerte muy aprendida de muy pequeño y me hablaban de Dios y me hablaban ah bueno, ok, me, me despido de la gente que nos sigue en vivo, por favor véanos en nuestro canal de Youtube sí y regreso aquí a la plática y entonces claro ya me rendí y justo todo se acomodó, todo se alineó, todo se armonizó para que comenzara una transformación interna y las Situaciones externas se dieran fue increíble fue maravilloso yo de repente lo he comentado en varias oportunidades que primero empiezan a trabajar en uno energéticamente cuando uno ya está listo para dar el paso no les pido que me crean yo solamente les comparto y, y nada más por si a alguno también le ha pasado en mi caso trabajaron Seres que nunca los pude ver sino hasta el último día y me fueron, sí, cómo decirlo, eh, curando, sanando energéticamente. Claro que al principio no lo entendía, era un susto y un julepe, como decimos en Argentina, grande. De repente dormir y, y sentir que ya no te puedes mover y empiezan a trabajarte aquí, allá, vibración, calor, zoom, sun. Despertaba el otro día a la mañana como podía, tirando manotazos para todos lados y la cama mojada, húmeda. Esto duró cuatro años, no fue algo de la que ocurrió una vez o dos veces. Al principio era casi todos los días y después se fue tornando cada vez más esporádico, hasta que la última vez llegué a ver unas figuras ahí y sentí telepáticamente mentalmente estás curado, estás sanado, bueno, genial, claro, ya a mitad de camino, yo ya había encontrado eh, conocimientos y guías espirituales que me ayudaron en todo esto, y, y claro, ya, ya colaboraba, ya, ya entendía, ya, ya me parecía perfecto todo esto, era incómodo pero, pero flojito y cooperando, ¿no? porque, porque sabía que era para mi bien, y bueno, eso no se da, por supuesto, en el plano físico, se da en el plano energético, es tu cuerpo astral el que se trabaja. Luego, cuatro años de todo ese trabajo, lo llegué a entender y lo llegué a comprender porque empecé a ver mis vidas pasadas. Porque es una de las enseñanzas básicas, como decíamos hace un rato, el tema de la reencarnación, y lo llegué a ver y comprendí y entendí Claro, con razón me tuvieron que trabajar tanto, pues todas las cosas que había hecho, principal en la anterior. Esta inclinación hacia estos temas existía desde vidas pasadas, varias vidas pasadas, pero no de una manera muy luminosa, muy clara, transparente. No era fácil hallar el conocimiento y... Y uno también estaba bastante más cochino, inmaduro como alma. Entonces me metí por lugar y por regiones que Dios nos libre. Y eso dañó tremendamente mis cuerpos sutiles. Luego entendí también y comprendí, y esto fue un peso tremendo, y eso para mí significó una enorme reconciliación con la divinidad, con el universo, con Dios, el por qué mi mamá tuvo que irse a una edad tan corta para mí, no sé el de mis hermanos, no sé por qué mi mamá se fue también a los, a los 29 años, ellos tienen sus propios procesos evolutivos, no sé por qué mi papá se quedó viudo, eso es su propio proceso, bueno, sí un poco de todo, porque ahí estuve curioseando, ¿no? pero bueno, no, no, no voy a andar aquí contando cosas que no, no es prudente contar. En mi caso sí voy a contar porque a mí me concierne y claro, en esa vida pasada, justamente anterior a esta, que había nacido con mucho dinerito, ahí cerca de, de las islas, islas de Inglaterra, eh, mi mamá se le ocurrió vivir hasta una avanzada edad y no dejarme administrar los bienes que mi padre había dejado, y yo tenía aires de libertinaje, de, de querer viajar, conocer, seguir explorando mucho sobre estos temas. Y ella era muy puritana y no me quería soltar el billete. Y, y bueno, hubo un montón de pleitos. Y yo, le, yo deseaba realmente que se muriera. ¿eh? Deseaba que se muriera. Intensamente moví esa energía en mi vida pasada. Y no se murió rápido. Llevó bastantes años ahí la, la señora esta que, bueno, donde esté esa alma ya sabe que mi perdón, mi, mi amor, mi... Bueno, que no está muy lejos también, pero no, no voy a decir dónde. Eh, y entonces, claro, perfecto, se murió ya a una avanzada edad, pero el universo anotó. Ah, mira, Dieguito. Bueno, en ese momento me llamaba Dieguito me llamaba, bueno, un nombre, ¿no? Vamos a ponerle John. <ríe> Mira John, deseó y anheló que su madre se muriera, perfecto, aquí lo anotamos, no te preocupes, esto se te va a dar si así es tu deseo, para que aprendas nomás. Y en esta vida se dio, fíjense ustedes, qué tan inocente es un niño al quedar huérfano, ¿qué tan inocente es un alma que nace en condiciones precarias, con enfermedades y con, enormes advers y con enorme adversidad? No hay inocentes, no hay inocentes. Esto no significa que entonces nos vamos a desentender de esos niños, de esos pobres, ¡ah no, canijo, ahí tenés, mira, para que veas! Es más te quito el pan, es más te pateo por... No, no, espérenme, no es esa la idea. <ríe> Hay que actuar con solidaridad, con compasión, con amor, ¿sí? <ríe> Porque no garantiza que los golpes en la vida nos hagan nosotros aprender, entender y avanzar. El maestro dolor no es, o el maestro karma no es el mejor de los maestros. Nos llegó ese maestro porque no hubo manera de que nosotros aprendamos de otra manera. Porque el universo me dio muchos tips en aquella vida para que entendiera a mi mamá, para que no fuera tan... aunque yo tuviera otra mentalidad, más abierta, más, más inquieta, más renovadora. Estamos hablando de principios de 1900, ¿sí? en esa época era la era victoriana, y bueno, había que entenderla a esa mujer. Yo tenía que entenderla a ella y no ella a mí. Y el universo me dio muchos tips, pero no, no, rebelde, enseguecido por mi orgullo, por mi vanidad, por mi soberbia. Pasó lo que pasó. Entonces, el universo no quedó otra, no le quedó a otro que mandarme al maestro Karma para que aprendiera. Y juro que aprendí. Totalmente que aprendí. Ustedes no saben cómo valoro realmente el esfuerzo de las madres. Me internece el corazón, porque bueno, por haber carecido de todo ello, veo y desde muy pequeño tenía la conciencia, ¿no? Y lo aprendí, lo aprendí y lo valoro y lo reconozco. Y bueno, por supuesto entonces es deber de todos nosotros, por favor... Esto es una enseñanza que les transmito a todos ustedes como hijos, comprender y entender a nuestros padres. Cuando somos pequeños, todo lo que ellos digan es así, es ley, por supuesto. A medida que vamos creciendo, vamos viendo sus defectos, vamos viendo sus limitaciones, vamos viendo sus traumas complejos, fobias, los vamos observando. Si es que estamos más avanzados, porque puede ser que estemos peor que ellos, ¿no? Y entonces, claro. Ahí la situación va a estar un poco complicada, pero generalmente las generaciones que nos eh, siguen, las sucesivas generaciones, van viniendo con un nivel vibratorio de mayor avance. Y entonces lo más probable es que los hijos comprendan y entiendan muchas cosas con el tiempo aquello que sus padres no entendieron y no comprendieron. Pero es deber y es responsabilidad aquel que está más avanzado, entender al otro, y no al revés. ¿Mm? Bueno, entonces esa fue mi experiencia en primera instancia, ver mi vida pasada, haber comprendido y entendido, no creído, sino experimentado en mí mismo de que realmente somos un alma, de que realmente no es la vida algo transitorio y pasajero de una sola vida, sino de múltiples e infinidades de venidas, por eso así la llamo yo, en esta venida y no en esta vida, porque la vida es la vida del alma, vida y una sola y es la del alma, y son venidas diferentes. Eso es lo primero que comprendí, y al verme con otro rostro, al verme de mujer también inclusive, ah caray, Ahí me desestructuró muchas cosas, ¿no? Dije. Ahí entendí muchas cosas, muchos dolores, muchas inquietudes e inestabilidades. Bueno, al verme como pobre, como rico, al verme como negro, como judío, como ario, pues uno comprende y entiende. Que eso de andar juzgando, de andar clasificando que andar catalogando, no tiene sentido. Si aquí lo que realmente importa es la esencia, es el alma de la persona. Y yo lo pude ver en mí mismo. Y entonces, claro, eso es algo que se hace uno con uno mismo. Y esa es una de las principales enseñanzas que nos deja el ver vidas pasadas. Y además, por supuesto, comprendí y entendí en esto de las reencarnaciones, que cada quien tiene aquello que le corresponde. Que entonces si venimos en ciertas condiciones es porque eso es lo que hemos construido en nuestro pasado. Y lo que más conciencia y más beneficio me trajo es que soy dueño de mi futuro. Como ahora estoy más consciente, como ahora sé de dónde vengo, qué he hecho, para construir este presente, ahora tengo mayor poder, mayor fuerza para construirme un futuro mucho mejor. ¿Sí? Me hago más dueño de mi presente, me empodero más del aquí y el ahora, porque si no, somos puro destino. Así es, no hay libre albedrío si no hay conciencia. La conciencia surge... Perdón, el libre albedrío, albedrío surge del de crecimiento de la conciencia. Entonces, a mayor conciencia, mayor libertad, para decidir, para elegir, para escoger. A menor conciencia, puro destino, todo está bien catalogado, ya decidido por nuestras acciones pasadas y listo. Como un animalito, un animalito es 100% destino. Es destino, el universo tiene ya una selección escogida de experiencias, vivencias y de ahí no se va a salir. Un perro va a ser un perro siempre y va a vivir como perro siempre, aunque lo querramos nosotros humanizar, <ríe> pobre animalito, pero él vino a vivir como perro. Y lo que le va a enseñar muchísimo son las experiencias de perro. Un gato, una oveja, un cisne... Un leopardo, un simio, etc. Ahora, el, el hecho de que nosotros hayamos nacido como seres humanos nos da la posibilidad de incorporar liberar de drío porque tenemos conciencia. Podemos comprender y entender. Los animalitos tienen emociones y sentimientos, pero no conciencia, no comprenden, no entienden. Nosotros, a veces no tenemos emociones y sentimientos, nos hemos perdido lamentablemente, pero bueno, se supone que sí los tenemos y tenemos conciencia, o se supone que la tenemos. Y eso es lo que debemos de hacer crecer, porque de esa manera es como nos vamos a liberar de esta rueda infinita de muerte y encarnación que no es ni más ni menos, lo hemos repetido en otras pláticas, que eh, un momento para nuestra alma, una posibilidad para nosotros de ir sanándonos, de ir curándonos de aquellos elementos negativos que hemos incorporado. Porque el ser humano si desde muy pequeño fuera instruido, fuera enseñado, desde muy pequeños, entonces lo más probable es que en una vida se liberara, lo más probable es que en una vida expanda su conciencia a tal grado que se unifique a la conciencia universal, y más en estos tiempos. Por eso en Menester se requiere, es importante, de que la enseñanza espiritual le alcance a todos los niños del mundo, que recuerden sus vidas pasadas lo antes posible. De esa manera entonces, guiándolos, orientándolos, ayudándolos, apoyándolos, desde muy pequeño se empezará en ellos a aparecer un nivel de sabiduría, de comprensión y de conciencia que será excepcional, que será fantástico y no como lo que hacemos ahora que de repente si viene el niño y me habla de que estuvo en otro lado y en otro sitio decimos no, eso son fantasías eso es en tu sueño, eso no existe mi hijo mi hijo lo que existe es esto es tu vida, tu familia, los que estamos aquí antes de venir aquí estabas con los angelitos, con Dios ¿sí? Ah, bueno, pero es que yo siento, o, o yo vi o me vi o soñé un montón de cosas. No, eso no es así. Ah, bueno, claro. Y entonces le cortamos a estos niños que de repente entre los 3 y 6 años, 3 y 5 años, eh, tienen la posibilidad, le cortamos esos recuerdos que vienen muy claros, muy frescos y eso es perjuicioso, es dañino para la evolución, el desarrollo del alma y eso ha venido sucediendo en todos nosotros y le sigue sucediendo a los niños por lo menos aquí en la gran mayoría en occidente, no tanto en oriente en oriente ustedes saben que todas estas enseñanzas están mucho mejor asimiladas difundidas por el hinduismo y por el budismo, y entonces se los puede orientar de otra manera. Pero sin embargo el mundo hoy en día está occidentalizado, no solo en occidente sino también en oriente, y claro, entonces en ese sentido se ha retrocedido mucho. Y bueno, quiero eh, hacer referencia entonces que los Vedas y el Bhagavad Gita son libros antiguos, de más de 5.000, 6.000 años en donde se habla de la reencarnación esto no es nada nuevo por supuesto después tenemos a, a, a filósofos eh, excepcionales de las cuales nosotros admiramos aquí en occidente como Pitágoras Sócrates, Platón, Aristóteles Apolonio de Tiana que todos ellos hablaban de la reencarnación todo le llamaba mentempsicosis pero es lo mismo es Toda la enseñanza, todo lo que nosotros somos, pasaba luego a una nueva encarnación, porque así es todo en la naturaleza, nada se pierde, todo se transforma. Ellos llegaron a estas enseñanzas por mera observación de la naturaleza, porque todos ellos tenían que argumentar y fundamentar todo lo que enseñaban. Y entonces, claro... En base a la observación se daban cuenta de que la encarnación o la mente psicosis, así como lo enseñaba, principalmente Pitágoras, no fue de, de los más importantes, luego Sócrates, Platón y Aristóteles tomaron de las escuelas pitagóricas, pues hablaban de todo esto. Es más, ellos recordaban, tenían conciencia de vara, varias vidas, se hablaba de Pitágoras, que conocían muchísimas vidas pasadas. Bueno, luego el libro tibetano de los muertos, ¿Sí? Y el libro egipcio de los muertos también habla de la reencarnación, libros muy antiguos. Los Upanishad, el Cena de los persas, también. Y aunque ustedes no lo crean de forma velada, pero ahí está también en el Viejo y en el Nuevo Testamento. Ahí se habla, también se hace referencia a la reencarnación. Déjenme leerles estos párrafos. Mateo 17, del 10 al 13. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen pues los escribas que es menester que Elías venga primero? Y respondió Jesús. Y respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas más os digo que ya vino Elías y no le conocieron antes hicieron en él todo lo que quisieron así también el hijo del hombre padecerá de ellos los discípulos entonces se tendieron que les habló de Juan el Bautista ¿Eh? claro, ya no era Elías era Juan el Bautista y no lo reconocieron yo creo que está clarito ahí ¿eh? y hay otros hay otros eh, fragmentos, eh, versículos también, los anoté aquí, pero bueno, ya íbamos a entrar, no, pero no quiso decir eso, quiso decir otra cosa. Yo tomé este porque para mí está muy clarito, muy directo. Listo, no vamos a, a entrar en el Nuevo Testamento porque eh, para eso tenemos las escandalosas palabras de Jesús, parte 1 y parte 2. Y también, por supuesto, les recomiendo a todos ustedes que vean la charla de vidas pasadas y karma que tenemos aquí también en nuestro canal, que complementan todo esto que venimos enseñando. Ahí dije muchas cosas que hoy pues me enfoqué a no decirlas, a no transmitirlas, porque ahí está todo ese material. Bueno, bueno también está en la cábala, la cábala judía, ahí la reencarnación también. ¿sale? Ustedes saben que la cábala es la enseñanza gnóstica del judaísmo, es la enseñanza mucho más profunda del judaísmo. Y bueno, cada religión tiene, tiene esa enseñanza profunda, no aunque en el Talmud también se hace referencia a las reencarnaciones. Y aunque no lo crean ustedes también, está en el Corán. En el Corán también, o sea, en todos los libros religiosos se hace referencia, claro, no de forma directa, un poco vedada, tal vez no tan clara como en los libros antiguos, ¿por qué? Recuerden ustedes que hay instituciones detrás de estos de estas enseñanzas y ellos bueno acomodan todo según sus conveniencias. Su conveniencia, ¿no? En el cristianismo, por ejemplo, en los primeros siglos, y en el judaísmo también. Era la enseñanza, era oficial la enseñanza de vidas pasadas y reencarnación. Ustedes lo pueden averiguar. Los primeros 300, 400 años del cristianismo, la reencarnación era algo que era aceptado por todos. Pero claro, vino el concilio de Niveas, y bueno, Nicea, perdón, <ríe> Niveas, y ya eso se cambió. Después también tenemos, en, en el año 1700, 1800, a, a filósofos, como Voltaire y David Hume, gente muy, muy reconocida. Ellos también creían en la reencarnación, no la creían, ellos la aceptaban, la entendían, porque la propia inteligencia te lleva a eso. Y la observación de la naturaleza y mucho más la experimentación con uno mismo. Tenemos también a Alan Kardec, ¿sí? el que creó el, el espiritismo, 1800, 1900, él también hablaba de la reencarnación desde ya. Las mismas almas a las cuales contactaban a través de Medium, pues les decía. ¿Sí? Bueno, ya acercándonos más a estos tiempos, tenemos el primer trabajo serio que se hizo, un seguidor de, de Alan Kardec. Yo los voy nombrando, le voy a pedir a Ricky que me vaya poniendo las fotos de estas personas, para que si ustedes quieren profundizar, investigar más sobre esta gente, pues ahí también ustedes lo hagan. El primer trabajo serio fue de Gabriel Delané, ¿sí? de 1857 a 1926, él eh, pues estudió unos 50 casos demostrables de reencarnación. Digamos que fue el primer trabajo que se puede dar como científico, a pesar de ser un seguidor de, de alan kardec no quiso intentar demostrar que las enseñanzas de su maestro fueron reales y bueno ahí están esos 50 casos de los cuales podemos tener acceso a través de la internet pero no se crean que nos quedamos aquí porque ahora sí vamos a los contemporáneos muchos de ellos están vivos tenemos al doctor gemendras nat bernarje de la india ricky me va a poner la foto aquí sí o aquí, no sé de qué lado me vas a poner, ¿derecha o izquierda? Derecha. Derecha, aquí entonces, yo para ir señalando, aquí lo tenemos al doctor. 1.200 casos de una rigurosa investigación científica, más que comprobado. Jan Stevenson, a este lo superó, 2.600 casos de reencarnación rigurosamente comprobada. Jan Stevenson, este creo que era sueco. Thorwald Det Detlefsen, otro escritor e investigador famoso. Todos ellos tienen libros, ¿eh? todos ellos tienen los documentos ahí, al alcance de todos nosotros, para que leamos esas pruebas que tienen. Stanislav Grof, Grof, este checo, trabajó y experimentó con LSD, para alterar la conciencia y para entrar con mayor facilidad a la memoria del alma. Porque ustedes saben que hay muchas drogas que facilitan el entrar a los registros acálicos, a la memoria del alma, a la activación de ciertas facultades. Claro, es, eh, es algo esporádico, momentáneo, mientras dure las, las dosis de, de la droga, principalmente de LSD. Y bueno, hay otras drogas naturales, como eh, el peyote, la ayahuasca, que también provocan ese tipo de, de activación. Y bueno, él investigó sobre esto y escribió libros, por supuesto, sorprendentes. Tenemos también a Alexander Cannon, otro investigador famoso, Arthur Gidham, otro, el doctor Morris Netherton, ahí me va a poner también la foto, él este caso es excepcional porque entró a todo esto de la reencarnación porque él recordó su propia vida y la recordó y, y se dio cuenta que había tenido un naufragio y, y, y por eso, claro, tenía tanta fobia al agua, al mar y no sé qué y encontró la bitácora de ese barco que se había hundido y entonces comprobó por él mismo que sus recuerdos eran reales, ahí estaba y entonces, bueno, se lanzó a la investigación, ¿no? pero fue a partir de su propia experiencia el ingeniero Hernani Guimaraes Andrade de Brasil, otro escritor famoso Edith Fiore también, creo que italiana ella sus investigaciones Helen Wambach ¿Mm? y tal vez el más conocido de todos Brian Weiss ¿sí? muchas vidas, muchos sabios y otros tantos libros, Él un psiquiatra catedrático 40 minutos, ok, ya vamos a terminar, catedrático y, y bueno, que de repente dio con esto de las vidas pasadas y entonces, claro, empezó a investigarlo y bueno, hoy da conferencias, charlas y sigue escribiendo libros y, y vende por millones y millones y son bestsellers todos. Carol Bowman, eh, esta investigadora, Carol Bowman es famoso, y los invito a todos ustedes que investiguen un poquito sobre este niño James Houston eh, que creo que se llamaba James Leininger, pero en su vida pasada había, había sido James Houston y entonces claro él desde muy pequeño a los tres años visitó un museo y vio un avión y empezó a describir ese avión de la segunda guerra mundial de forma increíble como si supiera todo cómo funcionaba y cómo empezó a recordar y describió que él había muerto en, en una de estas batallas de la segunda guerra mundial está increíble niño creo que tenía tres años cuando lo llevaron al museo y recordó todo y se sorprendieron los padres en primer lugar y luego la gente del museo porque hablaba del avión como, como si él mismo lo hubiera armado ahí <risa> bueno entonces Carol Bowman eh, le sigue Dennis Kelsey también, ahí tenemos el rostro. Gina Serminara, Hans Tin, eh, este señor holandés. Patrick, Hans Tin Dan, creo que se llama. Hans Tin Dan. Patrick Drowat, francés, entre otros. Bueno, infinidad. Simplemente quiero poner estos rostros, quiero poner estas personas reconocidas, todos ellos profesionales, catedráticos con licenciaturas y, y bueno, gente eminente, porque claro, de lo que uno habla, como uno es un desconocido, como uno tal vez no tenga toda una pared para mostrar eh, diplomas y, y reconocimientos, etcétera, etcétera, pues tal vez a uno se lo tilda el loco con facilidad. Pero esta gente no se la puede tildar de loco con facilidad porque han hecho una labor de investigación grande. Y entonces, claro, en estos 20 años que yo he dado terapias regresivas, también tengo mis experiencias. Experiencias que, que bueno, no me han llevado a mí a presentarlas a una universidad, porque no soy ningún catedrático, ni, me han, ni he sido muy riguroso en... en en demostrar todo esto porque nunca ha sido mi propósito demostrar a nadie, sino ayudar a las personas de acuerdo a las traumas complejos, fobias y problemas que hayan tenido. Entonces me di cuenta de que esto de las vidas pasadas se puede presentar de dos maneras. Una es directa, en primer lugar y en primera instancia, por recuerdos que uno puede tener, sueños recurrentes, sensaciones de déjà vu, ¿Eh? cosas inexplicables, habilidades innatas de repente también, las fobias, manías, simpatías y antipatías que uno, uno tiene y que es inexplicable porque no, no lo aprendí de mis padres, de mi familia, no tiene nada que ver. Y sin embargo ahí está, forma parte de mí, está en el ADN de mi alma, de mi mente, de mi ser. Y no sabemos por qué, y no sabemos hasta que profundizamos en una regresión y entonces, claro, vemos con claridad. Luego hay formas indirectas, formas indirectas que de repente podemos llegar a tener debido a, a asistir con algún clarividente, algún psíquico que nos habla de vidas pasadas que hemos tenido... De repente el haber recurrido a una sesión de hipnosis, pero claro, no recordamos la vida pasada, es lo mismo que nos dijera un psíquico porque lo dijimos nosotros pero no lo recordamos. Tal vez no grabaron la sesión de hipnosis, nos escuchamos nosotros pero no nos identificamos con eso porque no estuvo nuestra conciencia ahí. O también por una sesión eh, espiritista a través de mediums, eso también se hacía principio de 1900, ¿no? Y, y las almas, claro, conocen con mayor facilidad tus experiencias y vidas pasadas, pero son formas indirectas y esas son formas que, que no son recomendables porque no nos llevan a mucho. Pero sí la forma directa, tener en cuenta estas cosas internas nuestras, poner atención a quiénes somos, cómo pensamos, cómo sentimos. Todo, toda la simpatía y antipatía que tenemos, eso nos da muchas señales. Sueños recurrentes de Yabú, como dijimos. Las marcas de nacimiento también, es algo excepcional, es fantástico. Cómo a mí, a través de estos 20 años, y, y estos investigadores también, no lo han comprobado, tienen los documentos, cómo las marcas de nacimiento que nosotros te tenemos es debido a situaciones o a experiencias pasadas y con mucha mayor razón si nuestra encarnación fue eh, rápida morimos y al año ya reencarnamos si eso se dio de forma muy rápida lo más seguro es que tengamos muy impregnado lo vivido en vidas pasadas y si ha habido situaciones fuertes las tenemos en nuestro cuerpo hay un investigador por ahí que dice y tiene las pruebas, creo que fue en Brasil que hasta las huellas digitales son prácticamente iguales de tu vida pasada a esta. Increíble eso, ¿eh? En el caso de que hayas encarnado de forma inmediata. ¿Sí? Si tomamos un tiempo en encarnar, y me refiero a más de 5 o 6 años, vida terrestre, porque allá no hay tiempo, o el tiempo por lo menos es diferente, entonces ya se habla de otras condiciones, ya no tiene tanta, tanta fuerza esa vida para plasmarla en el físico como experiencia personal déjenme decirles que en esos momentos que yo estaba recordando mis vidas pasadas una no, en una noche siento de repente que empiezo a tener un ataque de asma <ríe> <ríe> empiezo a respirar así y claro era un trauma de vida pasada yo en esta vida nunca he tenido asma ni problemas respiratorios ni nada que se le asemeje o por lo menos nada grave pero en mi vida pasada sufrí mucho de eso, y claro, por andar trabajando y moviendo esas energías, de repente, por unos momentos, se activó eso, ¿no? Y bueno, también tengo una mancha aquí en mis pulmones, ¿no? en todo mi corazón, así, que también es parte de lo que sufrí en esa vida debido a mis problemas respiratorios, y eso lo fui viendo justamente por haber recordado mis vidas pasadas, pero lo de las huellas digitales, eso sí me sorprendió cuando vi los, las investigaciones de este científico. Y sí, claro que es real. Bueno, entonces, con todo esto, quiero decirles a todos ustedes, quiero transmitirles, que pruebas hay infinitas. Que eso de andar dudando y definiendo todo esto como algo teórico, o como algo que no es importante, porque eso pasó en la vida pasada y no, no debe ni tiene que tener injerencia en esta, pues eso habla de pura ignorancia, de pura eh, torpeza, por qué no decirlo, idiotez. Y, y entonces, claro, lo único que estamos mostrando es que nosotros no queremos realmente saber la verdad. Pero si ya tenemos almas maduras, si ya entonces también procuramos investigar fuera de todo, los, de todo este trabajo que han hecho estos investigadores y dentro del trabajo que tenemos que hacer en nosotros mismos, nos daremos cuenta que esto es básico, es elemental. Y, y qué maravilloso que pude llegar a todo esto porque ahora todo se me empieza a acomodar, porque ahora no, ha, no hay culpable fuera ahora yo soy responsable 100% y entonces entiendo que muchas condiciones que se han venido repitiendo vida tras vida en mí justamente por no recordar mi vida pasada ahora porque soy consciente, porque me doy cuenta ya empiezo a cambiar y a transformar esta situación o esta condición o empiezo a desarrollar tal potencial o tal misión que para mí ahora es mucho más claro, porque si en vida pasada me gustaba la cocina y, y me dediqué a ello y en una de ellas fui un chef famoso y, y ahora claro, de repente no sé qué hacer y cocino en mi casa y hago unas cosas excepcionales, ¿cómo no dedicarme de manera profesional a eso? ¿Por qué no trabajar en ello? Si sé que voy a sentir un gusto y si sé que eso está en mi alma y si sé que Voy a ser alguien que va a salirse de, de, del común, de los chefs, porque ya mi alma trae todo eso. ¿Sí entienden? Entonces, realmente el recordar vidas pasadas, el recordarlas, nos trae a nosotros una claridad, una paz y una percepción y visión de la vida mucho más elevada, mucho más espiritual, y realmente para mí fue enormemente sanador, y realmente para, yo qué sé, ya miles de personas a las cuales le he dado regresiones, ha sido transformador y ha sido sanador, en diferentes niveles, claro, algunos eh, muy próximos, ciertas manías, ciertos complejos, ciertos traumas, y otros han hecho un buen les ha hecho un vuelco tremendo en esto de recordar vidas pasadas porque ahora se empiezan a plantear y a cuestionar cosas fundamentales depende, lo importante es que siempre ha sido positivo ¿y por qué digo que en los niños hay que enseñarles todo esto? porque entonces les vamos a facilitar muchísimas cosas pero claro, el adulto tiene que estar preparado porque si no está preparado y no sabe lidiar o no sabe contestar muchas de las preguntas que el niño le va a plantear bueno, mejor que ni se meta o mejor que se meta para prepararse, porque si ama a su hijo va a querer ayudarlo para que no arrastre todo el karma que viene trayendo de vidas pasadas y lo pueda superar con facilidad. Ahí está también el verdadero amor como padres que nosotros debemos y tenemos que demostrar a nuestros hijos. Si no lo hicieron con nosotros, bueno, que mi hijo no viva en eso, ¿sí? ese es el ideal. Como les decía en un principio fuera de, de pantalla, como les decía, nuestras pláticas y nuestras charlas son de un nivel de conciencia de quinta dimensión, ¿sí? Como les decía a la gente que estaba aquí en el café, lo repito ahora para nuestros seguidores en YouTube, hay enseñanzas de tercera dimensión, que son las que forman parte de las enseñanzas que las religiones a nosotros nos transmiten, hay otras que forman de cuarta dimensión, nivel de conciencia de cuarta dimensión, no es que vamos a un lugar o a un sitio, no, no, estamos aquí pero estamos hablando a un nivel de vibración de cuarta, que bueno, nos hace ver la vida de forma positiva, nos ayuda a superar, a sanar muchas cuestiones, muchas, eh, muchas limitaciones y eso es fantástico, y, y, y siempre para adelante, y todo muy bonito, y todo muy lindo, y bueno, esas son elevadas vibraciones que nos ayudan a que ese cuerpo emocional pues, se mantenga lo más vitalizado posible y motivado posible. ¿Sí? Esas son pláticas de cuarta dimensión y que la mayoría de los terapeutas o, o desarrolladores de todos estos temas de superación alcanzan y llegan. Y luego tenemos el nivel de quinta dimensión. Hay superiores, por supuesto, pero bueno, hasta ahí nosotros podemos llegar. Pero no es poco, no es poco. Por eso es que digo que es material de estudio todas estas pláticas y aún mucho más, es material de trabajo, de práctica todo esto. Y es por eso que para la gente aquí en Victoria, en este caso no para los de Youtube, a excepción que nos inviten más adelante ¿sí? y, y estamos abiertos a trasladarnos a cualquier ciudad que nos inviten, o inclusive país, como no a trabajar en este taller de regresiones y vidas pasadas eso va a suceder el próximo jueves para las personas que quieran inscribirse, ¿sí? porque vamos a poner énfasis y vamos a poner energía en esto de llevar a la práctica todos estos conocimientos que venimos nosotros transmitiendo para que haya mayores oportunidades de avance. Porque como Jesús dijo, las palabras y las cosas escritas siguen siendo algo muerto. Recién lo escrito y lo hablado es algo vivo cuando se experimentó, cuando se hizo uno con nosotros y a mí me trajo mucha vida, y a mí me trajo mucha alegría, y a mí me trajo mucha conciencia, mucho despertar. Que a ustedes también la práctica los transforme. Lean, sí, aprendan, claro que sí, asistan a cursos y charlas, maravilloso, pero por sobre todas las cosas, practiquen cada una de esas cosas que van aprendiendo, porque si no, no sirve de nada, así como viene, así se va. ¿Sí me, me siguen? ¿Sí me expliqué bien? Bueno, muchísimas gracias. Entonces vamos a llegar hasta aquí para no, no extendernos en el video. y les, agradez les agradezco mucho la asistencia a todos ustedes y les agradezco a ustedes que me hayan aguantado esta hora casi de plática que venimos trayendo. Bueno, gracias. ¿eh? Un aplauso para todos.